una gran personalidad, sobre todo en materia de juicio de amparo y, y la materia, del campo civil, eh, magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, amigo Iván Sefarín. conocidos desde la escuela de hace 21 años. Ya, 21 años, eh, amigo, así es. Y, y, per, y precisamente por tu perfil es que, eh, y, y el asunto que nos trae es bastante interesante, que lo vamos a platicar en un momento más, es que quisimos que eh, vinieras aquí y nos narraras esta sentencia entre muchas más muy interesantes. Agradecemos desde luego, como lo saben eh, todo el auditorio, eh, la creación de este programa. La, la, el diseño mismo es para acercarnos a las personas, acercarnos a la gente, eh, eh, de alguna manera dar alguna referencia a nu nuestras sentencias, nuestras resoluciones. Y tiene un, un fin, eh, primeramente, de, como garantes de de derechos fundamentales, jurisdiccional, por un lado, pero por el otro también no jurisdiccional, e incluso académico, porque es importante hacer mención de las instituciones que tienen vinculación con este programa eh, Marco Polo, que es la, la JUFED, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por eso aplaudo, eh, realmente eh, agradecemos, incluso la gran labor altruista pro derechos fundamentales para proteger los derechos humanos que están haciendo el señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado, la maestra presidenta de la propia comisión, Mirna Araceli García Morón y la Facultad de Derecho. Y desde luego, gracias a todos ustedes eh, que están viéndonos en redes sociales de manera quincenal. Muchas gracias a la presencia del auditorio en, esta, en, este, en estas bellas instalaciones de, de, del programa. Y bueno, pues efectivamente, eh, magistrado, el perfil que tienes, déjame dar solamente un contexto, porque vamos a, a proyectar una videosemblanza de tu, de, de tu vida eh, académica, es eh, una persona muy renombrada en el ámbito de la, del campo civil, en la materia de amparo, él pertenece a un órgano terminal que es un órgano colegiado, y eh, tiene una gran trascendencia además eh, académica, es, es docente de diferentes universidades, sobre todo de, de su natal, Michoacán, de la Escuela Judicial y, bueno, sobre todo es una gran persona. Entonces, vamos a ver su videosemblanza para que podamos conocer un poquito más de él. Corre video, por favor. Marco Polo Rosas Vaqueiro. Es maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene un diplomado en arbitraje comercial internacional por la International Chamber of Commerce ICC y la Escuela Libre de Derecho. Es un destacado docente en Derecho Constitucional, Administrativo y Laboral, Juicio de Amparo, Sentencias y Medios de Ejecución. Es autor de varios libros y ha publicado diversos artículos y ensayos en materia jurídica. Tiene una amplia trayectoria profesional dentro del Poder Judicial de la Federación. Ha sido juez y magistrado de distrito, así como juzgador de todas las materias de amparo. Actualmente, se desempeña como magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Y déjame felicitarte, amigo, además de, de lo que ya vimos de tu de tu proyección académica, por dos cuestiones. La primera, eh, que me parece muy loable, es que además de ser juzgador, hayas publicado un libro jurídico, pero también en integración familiar, en una cuestión relativa a, a lo que es valores de familia. ...que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Y por otro lado, también felicitarte porque eso desde luego es una, una primicia. La JUFED está llevando a cabo la elaboración de una ley de amparo comentada... ...por diferentes eh, titulares, eh, jueces, juezas, magistradas y magistrados federales... ...para poder dar una explicación al público un poco más a profundidad de, de, de, esta, de esta ley de amparo. Y precisamente volviendo al tema de la familia... ...el tema que vamos a ver el día de hoy es bastante interesante... El, los derechos de alimentos, el, el acreedor eh, en su momento eh, alimenti alimentista y por otro lado el deudor también alimentario, donde se da una referencia, eh, debe, bueno, la Suprema Corte ha se ha pronunciado en diferentes aspectos con relación a que es precisamente su base, es la solidaridad eh, familiar, tiene que ver con el apoyo familiar, generalmente la familia debe ser integrada por razones propias de lo que significa. Pero en ocasiones por razones también de alguna desintegración familiar o simplemente decisión propia, las familias se separan. Hablamos, por ejemplo, en este caso en particular de un varón que se, se separa de su esposa y entonces ella demanda eh, los alimentos correspondientes. Como lo sabemos, es una resolución que se emite de manera provisional sin que haya lugar a un derecho de audiencia previo. Esto es, inmediatamente se lleva a, a cabo el descuento y fijación de estas cuestiones. El punto es que la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido precisamente de que este tipo de resoluciones tienen que tener como base la proporcionalidad, la justicia y la equidad, porque ha habido una gran eh, malinterpretación o una idea equivocada de que los alimentos, eh, el, el derecho de, de, de alimentos, tiene como finalidad dar una vida lujosa, decorosa, incluso ostentosa, al, al propio eh, acreedor en lo cual esto no es correcto porque tiene como base precisamente dar este tipo de, de derechos a personas que no tienen la eh, que tienen un estado de necesidad de poder de tener que recibir esto, este tipo de, de derechos y, y por otro lado el, el, el deudor la capacidad de poder eh, llevarlos a cabo pagarlos de alguna manera pero tiene que ser compensado tiene que ser proporcional en este caso en concreto de manera un poco eh, rara, un poco sui generis. Se trata de una determinación que en su momento afectó de una manera muy importante al patrimonio del varón, del, del, del padre de familia que decidió separarse, pero la fijación provisional fue de una manera desmesurada. Pero bueno, para no dar más eh, sustancia del, del propio caso, vamos a ver el video para que al regreso el magistrado nos explique de una manera mucho más acuciosa ¿Qué fue lo que lo determinó a resolver en ese sentido? Corre video. Hoy les traigo un caso muy interesante que involucra a José Luis N. y su esposa. El 1 de abril de 2022, su esposa lo demandó por la guarda y custodia del hijo que tienen en común, así como por los alimentos del pequeño. El juez a cargo decidió que el niño se quedara con su madre de manera provisional y pidió a José Luis que demostrara cómo garantizaría los alimentos del niño. Él lo hizo sin problema y todo parecía marchar bien. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Pues que el juez decidió que debía pagar más de 33 mil pesos de pensión alimenticia. Ante esa situación, José Luis decidió apelar, pero la tercera sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la determinación del juez. Entonces, José Luis decidió interponer un juicio de amparo. Pero el juez de distrito se lo negó. Aquí viene lo interesante, José Luis no se rindió y apeló de nuevo, esta vez ante el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, el cual consideró lo siguiente. 1. Los alimentos tienen como finalidad garantizar la supervivencia del menor y no enriquecer al acreedor. 2. La cantidad fijada de más de 33 mil pesos era desproporcionada, y no se tuvieron en cuenta las necesidades reales del pequeño, porque la madre incluyó gastos que no eran necesarios en su lista. 3. El monto fijado desestabilizaba la capacidad económica de José Luis. Por todo lo anterior, el tribunal colegiado concedió el amparo a José Luis y determinó que se fijara una cantidad de pensión alimenticia más justa y acorde con las necesidades del menor. Finalmente, Dada la relevancia del tema, el magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro nos explicará las consideraciones de su resolución. Un tema muy interesante, sobre todo porque habla de la ponderación prácticamente entre el derecho del, del menor, un menor, eh, un niño prácticamente de recibir la pensión alimenticia por un lado, pero por otro lado también la proporcionalidad del deudor para que fuera una cantidad proporcional, justa y equitativa. Pero bueno. Magistrado, nos encantaría que nos platicaras, amigo, eh, a todo el público, a todo el auditorio, las consideraciones de esta resolución. Sí, muchas gracias. Bueno, como pudieron ver en el video, es muy importante el contexto. Este es, Esto es quiénes son eh, los actores de esta situación. Eh, los juzgadores no deben resolver todos los casos iguales, sino tienen que atender a cada caso concreto para que, este, para que realmente eh, se dé una sentencia adecuada. El contexto eh, es un matrimonio joven, este matrimonio se casa en el año de 2017 por virtud de la pandemia y por específicamente el tema del COVID, el señor enferma, eh, contagia a la señora y el niño, los dos están saludables en este momento, pero eso genera una gran discusión a, a grado de separarse, no están divorciados, solo están separados y la razón fue precisamente la enfermedad del COVID. Eh, Derivado de esa separación, la señora le demanda una pensión alimenticia para su menor hijo. Cuando suceden los hechos, el niño tiene cuatro años de edad. También tenemos que traer a contexto que tanto ella como él son solventes económicamente y tanto ella como él se reparten el cuidado del niño. Ella lo tiene cuatro días a la semana, él lo tiene tres días a la semana. En, en el inter del, eh, del procedimiento, Explica a la señora que de todos modos ella todos los días lo lleva a la escuela, pero que sí es cierto que eh, tres días de la semana está con el papá. Okay. ¿Qué es lo que pide eh, al juez de lo familiar? Le pide una pensión y hace una planilla que suma una gran cantidad de $76,800 pesos, que divide entre dos, entre, y dice, como la mitad son, por eso quería la, la suma, $33,260 pesos, más aparte, cualquier gasto, el 50% de cualquier eh, gasto recreativo o extraescolar. Eh, para dar un contexto también, un juez de lo familiar, precisamente como se trata de una medida cautelar, otorga o, o exige esa pensión de la provisional con base en lo que le dice en la parte promovente y con las pruebas que en ese momento le acompañan. ¿Qué acompaña ella? Una, una constancia de una cuenta eh, del señor, en donde hay transferencias de entre 80 a 90 mil pesos eh, por mes. Muy bien. Con eso se decretan la pensión de 33 eh, mil 260 pesos y, y, y más el 50% adicional de cualquier gasto extraescolar o este o esteo recreativo. Cuando por fin le dan la audiencia al señor, explica dos cosas y siempre es enfático con todas las autoridades, tanto como con las de instancia con las de amparo. No soy un padre desobligado, este, quiero mucho a mi hijo, quiero darle el mejor nivel de vida este, que puedo darle, pero un niño de cuatro años no necesita $32,060 al mes. No están tomando en cuenta que la señora también genera ingresos, no están tomando en cuenta que yo lo tengo tres días, no están tomando en cuenta que al salir del domicilio conyugal, este, ya tengo que eh, pagar un departamento Tengo que pagar comida Y que sigo pagando comida para mi hijo Y gastos para amigo Y aparte a la hora de analizar la, la, la planilla de donde sale esa gran pensión Pues vemos una serie de rubros Que no corresponden realmente A una obligación alimentaria Sino algo que considero este, Lujos excesivos e innecesarios Bueno, entonces en contra de eso Lo recurre en apelación Le corresponde conocer eh, A la tercera sala familiar a una magistrada unitaria que confirma la determinación del juez de, este, de establecer esa, esa sentencia, esa pensión provisional por la cantidad que señala. Se va el señor al amparo y, y explica, a ver nuevamente, como se los dije en las autoridades de instancia, y ahora se los digo a las de amparo, no soy un padre desobligado, este, eh, quiero pagar la pensión, pero no está a mi alcance pagar esos 33 mil pesos. Cuando vivíamos los tres, la señora, el niño y yo, en ese domicilio conyugal, este, eh, pagaba 18 mil 200 pesos para los gastos de todos. Entonces, no entiendo cómo son 33 mil cuando se supone que ahorita la pensión es solo para, este, para el menor. sí Explica en, en amparo otros, de, otros otras, otras razones que también en su momento dado se los, eh, hizo, se los señaló a la, a la autoridad de segunda instancia. A ver, este no tenemos casa, Rentamos un departamento en la colonia del Valle, Este, no tengo carro, rento el carro, eh, no lo dice, pero eh, en las constancias se advierte que es un matrimonio de menos de 30 años de edad, ¿Sí? y, y aparte explica otra cosa, dice, el fin de año la señora se llevó al niño a vacaciones a otro país, este, pagó incluso un boleto de primera clase, pero bueno, eh, no, no le dije nada porque fue bueno para el niño, pero no se hizo de común acuerdo eso y no creo que las vacaciones a un país extranjero cada año deban ser parte de los alimentos. Dice, aparte me hace una serie de reclamos que creo que no corresponden, como por ejemplo, idas a Quintzania, eh, Uber muy seguido, por ejemplo, por Uber y gasolina pide 76,900 pesos anuales, este por juguetes, eh, clases particulares y gastos de esparcimiento, además, del, del este, eh, ¿cómo se llama? además de la colegiatura del, del colegio, del kinder, pide 100 mil pesos anuales. Pide también una, este, una beca a futuro, pero ya eh, de, de 100 mil pesos anuales para la futura universidad que va a tener. Entonces, todo eso comprende lo que ella señala, es, es, es la, lo que debe comprender la pensión. Y además no lo divide entre las tres personas que habitan el domicilio, que habitan el domicilio, sino entre dos. Entonces, lógico, cuando este eh, se queja de eso, Dice, no están analizando la proporcionalidad, no están analizando la necesidad, no están analizando mi capacidad. Si bien eh, presentó unas cuentas, eh, dejó de tomar en cuenta, primero, que no soy un gran comerciante. Lo que yo hago es administro un, ne, un negocio de comida de mi hermana, que sea llama Juguito Mío, y una tienda de arena para gato. Ajá, de, ahí, de ahí es donde recibo mis ingresos. Pero las transferencias, que me hacen? Es para pagar los gastos del restaurante, los gastos de sueldos de los empleados, y, este, y, y, en, y en pocas palabras, todo ese dinero no es mío, sino se ocupa precisamente para que se pueda seguir generando ingresos. Asimismo, como comerciante, no tengo un ingreso fijo. Entonces yo considero que mi capacidad son los $18,200 que estaba gastando y estoy dispuesto a darlos hasta que se determine en realidad que, que, que incluso debería ser menos. Y aparte dice, se me hace muy ambigua la decisión de las autoridades que, este, que incluso calculan 50% de gastos adicionales. Y entonces señala, o sea que si la señora quiere eh, contratarle un maestro para que aprenda a conducir un Ferrari el niño, yo le tengo que pagar el 50%, dice, creo que eso es eso es extremo. Bueno, no le hacen caso en el de distrito, no le conceden la suspensión, no le conceden la suspensión del colegiado nos toca conocer a nosotros la, la queja urgente, la queja, perdón, contra la uh, suspensión definitiva, no se las concede y sale por mayoría, y al final eh, parece muy fácil y se le niega el amparo el juez de distrito. Se viene en revisión, nos toca conocer en revisión, y el proyecto original venía confirmando la resolución que negaba el amparo. Entonces, en el pleno, en sesión de 16 de marzo, ustedes la, la, la pueden ver en la biblioteca de sesiones, 16 de marzo, este, a partir de las 2 horas 49 minutos, ahí empieza el asunto RC10-2023 eh, se empieza a explicar que, que hubo muchos elementos que no se tomaron en cuenta y que una verdadera justicia del caso debería atender lo que dice el 311 del código civil, atender a la capacidad, a la necesidad y a la proporcionalidad, y que si bien es cierto hay criterios de la corte que hablan de un nivel de vida decoroso es sin lujos, si, se, si bien se tiene que tomar en cuenta el nivel de vida, no hay que imaginarnos el nivel de vida, sino que, sino que hay que ver constancias, ¿tendrá un nivel de vida exorbitante quien tiene que rentar un departamento, quien tiene que rentar un carro? Este, ¿Son ingresos fijos los de un comerciante? Este, si este año pude llevar a mi familia a, no sé, a pasear al extranjero, ¿todos los años estaría obligado a, este, a llevarlos al extranjero? Este, si este año quise comprarle un juguete de 20 mil pesos a mi hijo, cada año en una sentencia, este, me establecerá que, que debo pagar 20 mil pesos por juguetes, entonces que todo este tipo de cosas, eh, si no se ponderan caso a caso, eh, dan lugar a sentencias injustas, entonces que lo menos que podíamos hacer, es ordenarle a la autoridad responsable, que vuelva a valorar esa planilla, a la luz de las pruebas propuestas, y que realmente, sin perder este, la, la obligación alimentaria, si se ajustada de derecho, atendiendo las posibilidades reales del deudor alimentario. Sería, en pocas palabras, el, el, el contexto para poder platicarlo. Gracias. Amigo. Y fíjate que, sobre todo porque, para centrar un poco el, en, en el panorama jurídico y no jurídico, porque él es un auditor en general a quien va a dirigir el programa. Cuando hablamos ya directamente de una fijación de un monto de pensión por alimentos, los, se llaman, le dicen pensión en términos generales, sociales, eh, los, el, el derecho de alimentos, se fija primeramente una una garantía, o digamos, lo hace una medida cautelar provisional, y se da vista, quiere decir que se, se corre traslado con todo a la persona que es demandada, en este caso el, el varón, el, el padre de familia, y el padre del menor, y eventualmente tiene que contestar en tres días. Bajo estos panoramas es que se fijan este tipo de, de medidas cautelares. Sin embargo, en esta resolución, que te felicito, está muy, muy, muy bonita, muy, muy, muy bien hecha, hablamos de que la esposa, la mamá del, del niño, para tener una fijación con relación a este monto aproximado, o sea una lista. Y en la lista hay cuestiones que pudieran ser bastante cuestionadas al menos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en el, en el rubro de, de el, el, lo que es el, el gasto del menor o los alimentos del menor, que tiene que ver, necesariamente los, lo, el derecho de alimentos tiene primeramente diferentes rubros. El primero es la alimentación, claro, es algo muy importante, el vestido, la habitación. Y como es integral, la, la Suprema Corte ha dicho que el, la protección de un menor es integral, también in, incluso puede incumbir la cuestión eh, de educación primaria, sobre todo. Entonces, en este panorama tendríamos una lista que puede ser bastante cuestionada. Y la razón es que la lista nos habla, por ejemplo, de, de trabajadoras de casa, eh, un, un, un concepto de, de pago por, por trabajadores de casa, clases de karate, eh, juegos recreativos, juegos eh, tecnológicos y eventualmente también, como lo, como lo dijiste, Uber. Entonces, este tipo de situaciones que ya pueden llegar a conducir a una situación cuestionable, del por qué se da este tipo de fijación tan alta. Eh, según lo que tu sentencia explica, se, se fijó la propia, la autoridad local, que, porque eh, también es importante explicar un poco el camino, en el fondo, en este sentido, de que un juez fija esta esta medida cautelar provisional, se apela bueno, la apela la, la persona, el, el, el padre, la confirma un tribunal de revisión, luego va a, ante el juez de amparo quien le niega el amparo y entonces llega al órgano ter terminal. Es un camino muy largo. Mientras tanto, todo ese tiempo se estuvo generando la erogación, es decir, que estuvo dando ese dinero el, el, la, la persona al respecto porque le negaron la suspensión, como bien lo dijiste. El punto en concreto aquí es, o la pregunta sería, entonces, ¿qué podríamos tener como una cuestión, eh, al menos una, un, en una ponderación entre el derecho, el interés superior del menor, el derecho a recibir alimentos, la obligación del acreedor de proporcionarlos para que fuera una fijación de una medida cautelar de alguna manera eh, justa, proporcional. Claro, no, no estoy hablando en el caso concreto de una regla genérica, pero ¿qué es generalmente los rubros que cubre este tipo de pensión? Sí, gracias. Bueno, en general, casa, vestido, habitación, educación, pero dicen de una manera eh, que permite una, una un vivir digno y decoroso, sin lujos. Incluso sí se debe de atender al nivel, pero hay que entender qué es nivel de vida. O sea, el nivel de vida no es que un año, porque me fue muy bien en los negocios, este pueda comprarte un carro y ya significa que al año siguiente también tenga que comprarte un carro. Sino tiene que atender al contexto de eh, supera el nivel básico, supera los es una familia, ejemplo, de clase media, bueno, se puede dar de repente ciertos gustos, ciertos lujos, bueno, que, que no se acaben por la virtud de la separación. Pero eso no significa que, se, este, que ya eso que quise dar originalmente ahora se convierte en una obligación. Ahora, ¿qué creo que fue lo que debía haberse hecho conforme a derecho? Desde la, desde la apelación creo que considero que el juez, el juez solo con los elementos que le dio la señora tenía que decidir. Entonces yo no me quejo tanto de la determinación del juez porque tenía solo esos elementos, pero en la sala sí, cuando se interpone una apelación, se puede, por ejemplo, admitir la apelación y se puede fijar una garantía. Entonces, si el señor desde el principio dijo, mi verdadera capacidad era 18 mil pesos, yo creo que se hubiera podido este, eh, establecer esos 18 mil pesos mientras se resuelve la verdad de las cosas y a lo mejor garantizar un resto, garantizarlo, no, no erogarlo, sino garantizarlo nada más. Igualmente, si el asunto se fue en amparo, a mí me parece que sí se eh, hubiera podido conceder la suspensión por el, por el exceso, por el exceso. Da los 18 mil pesos y te la concedo por el exceso. ¿Por qué? Porque no se estaba en presencia de, una, de un incumplimiento a la obligación alimentaria, sino de un reclamo contra el exceso. Entonces, creo que eh, se si hubiera evitado todo ese tiempo. Entre la fecha que empezó y ahorita ya va un año. O sea, que lleva un año pagando eso el, el padre. Y, y esta desproporción de, de, del pago de... de, de, de el la obligación de dar alimentos, es algo muy muy importante para una persona, sobre todo, incluso basándose en el sentido común. Cuando hay una una división, de alguna manera, una decisión de la de la, de la familia por razones de decisión, puede ser algo, algo en concreto, desde luego la persona, hablemos en este caso en concreto, el varón tiene que ir a un lugar a rentar él solo y tener gastos propios. Desde luego, ¿esto por qué lo digo? Porque en, con base precisamente en lo que indicaste de que se estaba dividiendo entre dos personas y no entre tres, porque desde luego él tiene que hacerse cargo de su propia subsistencia con lo que él está percibiendo, me parece que el monto fue fijado de manera eh, incorrecta, al menos imprecisa, porque no hace una referencia, a una proporcionalidad, una equidad, precisamente de que ya hay un gasto diferente. Entonces, para poder fijar este, este tipo de, de montos, generalmente hablemos de, claro, una, una mujer, un hombre, padres de su familia y, y, un, y un menor. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de alguna manera generalmente correcta para poder dividir lo relativo al, al gasto que tiene, que tiene que hacerse, dividirse entre entre cuarta, cuántas personas para poder llegar a una resolución justa? ¿Cuál sería más o menos? Bueno, aquí hay varios parámetros. Primero hay que, hay que atender quién puede dar los alimentos, o sea, quién tiene la facultad económica. En este caso, los dos tienen la facultad económica, eh, en, entonces no hablamos de alimentos para ella, sino alimentos exclusivos para el niño. Entonces, se tendría que decidir lo que son los alimentos solo del niño, la parte proporcional de lo que le corresponde al niño, y eso dividirlo entre dos. Cuando este, eh, la, alguna de, de, de las dos partes que, eh, que comúnmente, tradicionalmente es la mujer no genera ingresos, toda la carga se, se hace en el deudor alimentario, él, él, él paga pero nuevamente paga eh, es, muchas veces las pensiones se fijan para la señora y para el niño, si así fuera entonces a él sí le correspondería pagar la, la este, eh, por lo menos la mitad de eso y se dice que eh, normalmente cumple la obligación alimentaria el que tiene incorporado en su domicilio al menor, que en este caso es la mamá sin embargo aquí creo que se dejó de atender también eso, que el niño no todos los días está con la mamá, sino cuatro días está con ella y tres días está con él. Entonces fue otro aspecto que no se tomó en cuenta para la debida proporcionalidad. Y, y claro, y a partir de ello, entonces la resolución prácticamente, como lo dice, se vuelve desproporcional. Y aquí el punto interesante es que, solamente para dar el contexto, que esto lo manejas muy bien tú, desde luego es una cuestión solamente para el auditorio, siempre cuando hay un menor de edad, un niño, o hablemoslo así en términos generales, existe la presunción de bien, que bien. necesita el, el, los alimentos, es decir, no no requiere el niño Pero... eh, acreditar que tiene algún tipo de, de necesidad, se, se presume en su favor. Eso eh, es parte del interés superior del menor, donde se protege al niño para el efecto de que pueda tener de alguna manera este tipo de, de prerrogativas a partir de presumir en su favor que necesita estos alimentos. ¿Qué pasa en el caso de que eh, una, una mamá una, una mujer no demuestra de alguna manera el, el cuánto es el gasto aproximado que se hace por en, en el ahora el núcleo familiar de ella y el niño. ¿Qué, qué, qué parámetros debe tomar un juzgador para poder fijar ese tipo de pensión? Bueno, primero, nuevamente la necesidad. Por ejemplo, si es un lugar donde renta, ¿cuánto pagas de renta? Este no, normalmente cuáles son tus gastos de la despensa, normalmente qué gastos tienes. Una vez con eso se establece la necesidad. Como no se puede saber la capacidad, digamos, y digamos que no eh, el señor no haya establecido gano tanto, eh, se fijan normalmente en salarios mínimos. Aún en personas que dicen que no tienen trabajo, que los deudores alimentarios no tienen trabajo, lo menos que se fijas en salarios mínimos. Entonces, realmente sí tiene que ver, al menos una referencia de, de una proporción objetiva, no subjetiva en ese sí. sentido. Llegaría solamente para cerrar eh, al menos este... este panorama de preguntas y de respuestas, que es un tema muy interesante, la, la verdad, y, y te felicito por, por la decisión tan... que pudo haber sido, yo creo que debió, debió ser muy complicada, simplemente por el hecho de que el proyecto era primeramente negando el amparo, porque primeramente tenemos un rango axiológico muy importante, que es el interés superior del de, de menor. Entonces, el, el punto concreto de, de proteger al menor integralmente contra una desproporción, de alguna manera no acreditada en una plenitud, al menos en grado de presunción, para poder definir lo correspondiente. Entonces, debía haber sido muy complicada esta decisión. El panorama, o para ya aterrizar la, la, la última pregunta que quisiera hacerte en este, en este tipo de, de, de casos. Entonces, ¿qué es en, en sí eh, lo que, en, en cuanto a la ponderación axiológica entre precisamente lo que es el derecho del, del, del niño a recibir este tipo de, de alimentos y la ponderación que se hace con relación a la persona. ¿Qué sucede en el caso de que hay una desproporción tan alta y entonces el, el tribunal de tiene que resolver? En este caso se resolvió para algún un efecto en particular. Esto solamente, los abogados manejamos esto de alguna manera eh, suficiente, pero para el público en general, ¿cuáles cuál cuál fueron los efectos de la sentencia de amparo? Bueno, primero debemos señalar que a partir de la reforma de la Ley de Amparo en 2013, ya no solo es importante el interés superior del menor, sino incluso hay suplencia cuando se trata del orden y la estabilidad de la familia. Y en, en interpretación la corte dice que en asuntos de alimentos no solo se debe de suplir la deficiencia de la queja del eh, acreedor alimentario, sino también del deudor alimentario. Y ver en este juego de roles, ponderándolos, qué es lo que debe ser justo y correcto. Entonces, de entrada, esa es una herramienta que tiene el... el este, el juzgador de amparo, y que a su vez se lo puede trasladar al juez familiar, de decir, toma en consideración. Ahora, como eso lo tiene que tomar en consideración a la luz de hechos concretos, lo que lo que se dijo en la sentencia es, se concede el amparo para que tomes en cuenta que vuelvas a revisar otra vez esa planilla y distingas los rubros. ¿Qué rubros sí eh, corresponden a la obligación alimentaria, casa, comida, educación, este, prestaciones médicas, etcétera, etcétera? que sí corresponden al rubro de habitación. ¿Cuáles son este, accesivos, incluso con, eh, con, con un nivel de vida, pero que no corresponden? Por ejemplo, eso que dices clases de parkour, clases de karate, kitsania, este, 20 mil pesos de juguetes, 60 mil pesos para actividades recreativas como cine, ludoteca, etcétera, etcétera, consideramos que no son este, eh, realmente, no deben constar en, en, en el rubro de alimentos. Y entonces ajustes, la la, este, la pensión a algo adecuado y, y toma en cuenta también este, eh, los ingresos reales y tomes en cuenta este que es un comerciante con ingresos variables Muy bien pues eh, muchas gracias magistrado pues tengas público presente en el auditorio del cual le agradezco de verdad que nos prenden su tiempo y quisiera preguntar si tienen alguna algún cuestionamiento con relación al asunto ahora que está el magistrado experto en derecho civil Buenas tardes, Marcela Rito. No es exactamente de su ponencia, pero sí al respecto. Bueno, primero que nada, felicidades. Muchas gracias por venir a compartir. ¿Qué opinión le merece el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias? Gracias. Eh, Qué pregunta tan interesante. Es, Yo lo, pienso que es un arma de dos filos. Eh, vamos a ver la, el lado positivo y vamos a ver el lado no tan positivo. El lado positivo es que efectivamente o desgraciadamente la tradición ha, ha sido de padres desobligados. Entonces en un momento dado pues es una presión para que los padres desobligados pues como van a verse finalmente afectados pues ya tengan algo más que los impulse a cumplir con su deber. Pero en el fondo pienso que va a ser una, una medida a mi juicio más negativa que positiva. Eh, ¿Por qué razón? Porque... ¿cuántas veces se van a tomar ciertas decisiones, si, como esta, sin ponderación? ¿Y qué pasa si un año esa persona está en el registro de deudores alimenticios, y un año después le dicen, oye, ¿sabes qué? Que, que tenía razón. ¿Qué pasa con la reputación de esa persona en un año? ¿Qué pasa con este, ciertos derechos que dejó de ejercer? Entonces, me parece un arma de dos filos. A mi juicio muy particular, pienso que va a ser más negativo que positivo. Creo que más bien y, y eso es lo que lo, lo, lo que yo abonaría en lugar de ese registro, que debería haber más escuelas para padres, y así como eh, muy bien se ha, se ha visibilizado a la mujer, y eso lo aplaudo, que también se visibilice a los hombres que hacen las cosas bien, que también se valore este, a las personas que cumplen, a los valores que cumplen con sus deberes, y siento que a veces esa motivación social podría acarrear menos desobligados, más gente comprometida. Gracias. Muy interesante pregunta y, y también respuesta. Pa para cerrar, eh, Magistro Marco Polo, ¿qué podríamos tener en cuenta los juzgadores para poder resolver este tipo de cuestiones que realmente o desgraciadamente van en aumento en la sociedad mexicana? Sí, muchas gracias. Mira, qué pregunta tan interesante. Eh, yo comentaba en, en, en algunos foros que es distinto este hacer un examen para ser juez que ya ser juez, cuando haces un examen para ser juez eh, tenías que aprender la jurisprudencia aplicable los criterios, uh -huh. eh, los textos jurídicos, decirlo correctamente, sacarte un 10 en el examen o el que sea y pasar, y ya tienes este, la investidura pero eso es para ser juez, pero ya ser juez es distinto ya para ser juez, no solo tienes que ocupar las normas, sino el criterio tienes que pensar qué puede pasar con, este, con tu sentencia yo pienso, a ver, en este señor, le, eh, por porque la justicia no entiende, porque los jueces no entienden, le, le imponen una pensión excesiva. ¿Qué tal si ese señor deja, no sé, deja los negocios o se enoja? O sea, realmente estamos fomentando a que cumpla o a que no cumpla. Entonces hay que pensar cómo logramos que sea más efectivo en la satisfacción de un derecho. Entonces creo que necesitamos jueces con mucho criterio y muy valientes. Pues muchas gracias por, por esta respuesta, magistrado. Y eh, para los que tienen interés en ver esta resolución más eh, detallada, más acuciosa, vamos a generar un link en este video para que pueda tener acceso directo. Gracias, magistrado, por esa no. cuestión de permitir al público poder imponerse de esta resolución. Y también en nombre de la sociedad, magistrado, pues gracias por estar aquí, pero sobre todo por haber emitido una sentencia justa. Muchas gracias a todos.